Ok, pues miren compañeros, eh, eh, la herramienta, uh, a ver si la puedo ir agrandando, aunque se vea así, esto uh -huh. ¿Bien? Uh -huh. es eh, un, un software, es una herramienta como les dije, viene para Mac 10.5 en adelante, que nos permite a nosotros hacer presentaciones, no solamente eso, aquí arribita hay un botón que dice record. Yo no he probado hasta cuánto tiempo me permite grabar porque, wow, yo grabé unos dos minutitos y salieron muchos megas por cinco minutos, como 100 megas o más. Y eso es mucho. Así que no me quiero imaginar media hora de, de conferencia. Y, a mí me está que es para usarla entre cinco o diez minutos porque realmente cuando lo convierte en video, ahora una ventaja es que nosotros eh, podamos subir ese video y lo, y lo agregamos a, a YouTube y de ahí sí lo podemos compartir en, en Moodle y en cualquier otra plataforma. Así que es una alternativa entonces agarrar ese video, subirlo a YouTube y luego borramos el archivo pesado porque ocupa bastante espacio. Otro elemento es que podemos trabajar como copiloto. Aquí está marcando el botón. Yo puedo invitar a otra persona y entre dos manejamos la plataforma y damos una conferencia en pareja. No sé hasta cuántas personas pueden entrar porque no lo he probado, pero aquí en Copilot, si le doy al botón, eh, dice aquí, exacto, mira lo aquí, dos personas pueden controlar, es solamente para dos personas. Lo puedo grabar, me dice que se graba en formato MP4 y se puede grabar en formato interactivo. Ese formato yo lo traté de grabar y no me funcionó, me funcionó en MP4. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo trabajamos? Miren, Y si yo me voy a la pestañita del presentador, aquí es para um, utilizar, que lo estoy haciendo, es lo que yo quiero que se proyecte, esa es mi webcam. Y Así, mi imagen, si yo voy a utilizar esta imagen, que es de mi presentación, voy a apuntar para acá, como simulando que, lo que dice aquí detrás de mí, y, y yo la puedo ahora dar el botón de full para que se vea grande y yo me desaparezco. ¿Bien? Es bien interactivo. <ríe> la herramienta me encanta. Yo puedo ahora mismo agarrar, que lo voy a hacer para que ustedes vean, voy a agarrar una imagen que está en eh, JPG o en PNG, preferiblemente en JPG. La voy a soltar y la voy a arrastrar. Y ahora ustedes van a ver cuando la coloque. Mírala ahí. <ríe> ¿Ok? Así es que las imágenes ustedes las pueden ir montando, no necesariamente si pueden subir un PowerPoint, eh, pero las imágenes si ustedes ya la tienen en JPG, las pueden ir subiendo eh, directamente. Y ustedes van controlando el orden de las diapositivas y con... Eh, si usted tiene un ratón que tiene la ruedita en el medio, pues estoy usando el ratón de la Mac, que me permite, mira, ¿ves? con este botoncito, cuando yo lo hago así, eh, que sería la ruedita, ¿verdad? Del ratón, el que tenga un ratón con ruedita, pues entonces eh, yo puedo hacer que se vea, que aparezca, ¿verdad? Y desaparezca mi imagen desde el ratón. Es una herramienta bien chévere. Entonces, puedo también trabajar con el tamaño de mi imagen. Ok qué tamaño quiero que se vea. No tengo un telón verde, por eso todavía se ven los espacios cortados. Con un telón verde, el Chroma aquí se ve mucho mejor, más definido el efecto. Entonces, si me voy a Rooms, vamos a ir un momentito a Rooms. Aquí eh, uh -huh, tiene muchísimos eh, estilos de Rooms, por ejemplo, lo voy a cambiar. Este, si quiero este estilo, vamos a ver si lo cambia. Lo que pasa es que como estoy transmitiendo ahora, déjame volver a Rooms, tiene el cuartito, déjame ir a, a aquí, ¿eh? y, y tiene por temas, tiene Halloween, tiene varios de Halloween bien bonitos, y puedo agregarle eh, background bonitos de áreas de trabajo, tiene de acción de gracias, tiene de Navidad, <risa> Work, eh, bibliotecas, pues mira, puedo cambiarle los trasfondos. Y los trasfondos tienen muchos temas. Y yo puedo cambiarlo. Hay unos que son animados, que son bien bonitos, como el que tenía inicialmente. También está este. Y yo lo puedo colocar como si estuviera dentro del televisor. <risa> dentro de la transmisión. Y yo puedo ajustar eh, mi cuadrito, ¿verdad? <risa> Eh, y tiene una manera diferente. Ahora, si yo fuera a compartir las diapositivas, entonces yo tengo que eh, escoger un botoncito que, eh, para que entonces pueda compartir eh, lo, que, lo que yo quiero que ustedes vean, que son las diapositivas, ¿verdad? Ahí se ve pequeñita y luego le doy al botón de full y yo me escondo para que se vea entonces más grande y puedo pasar las diapositivas y las imágenes. Puedo subir un PowerPoint y me agarra las imágenes y la, ya un PowerPoint hecho. Y lo puedo pasar por aquí por... Uh -huh. Sabe que está excelente, esta herramienta es muy buena. <ríe> y el que no quiera grabar, yo también puedo les recomiendo. Yo uso Loom, que es una herramienta que me permite a mí grabar hasta 30 minutos de conferencia, así que puedo usar la herramienta de... de uh -huh, y pongo la de Loom para que me grabe, porque me va a economizar muchos megas. Yo he grabado eh, conferencias, eh, he grabado en 30 minutos y, y la resolución es, ¿verdad? El, el, lo que consume es bajito, así que también puedo utilizar esa mezcla de, de herramientas. Bien, eh, quizás no es mucho lo que les pueda mostrar ¿verdad? de la herramienta porque no me está compartiendo la pantalla de trabajo de... de uh -huh, pero eh, espero que la usen los usuarios de Mac. Instálenlo porque la herramienta es espectacular. Ahora, la herramienta funciona en Google Meet. Funciona la herramienta aquí en Zoom porque lo acabo de probar ahora. Funciona los que tengan WebEx. Y hay que explorar pues, otras plataformas a ver si es compatible. Entiendo que haciendo un desktop sharing funciona la herramienta y se puede transmitir la pantalla. Así que, uh -huh, eh, excelente herramienta, llama mucho la atención, me parece una buena alternativa como una herramienta de presentación para que ustedes le saquen mucho provecho a esta herramienta. Pues miren compañeros, esta es la segunda herramienta que quiero compartir con ustedes, les recuerdo... Que si, como estoy compartiendo mi pantalla, quizás no, no, no voy a ver las preguntas que surjan en el momento. En algún momento eh, cierro ¿verdad? el sharing para <coughs> contestar alguna duda. Esta herramienta GoBranch, se la recomiendo compañeros. Excelente alternativa. Miren todo lo que pueden hacer. Ustedes pueden hacer webinars, ¿Ok? un webinar, vamos a suponer un congreso de educación. Eh, en esta herramienta, esta es una herramienta que corre en la web y funciona... donde mejor funciona y lo más recomendado es usar eh, Chrome, okay? Google Chrome. No está, no sé si funciona muy bien en, en Mozilla, o en el de Explorer, o, o en, el de, en el de la máquina, Safari. El, el desarrollador siempre recomienda utilizar Google Chrome porque funciona mejor ahí esta herramienta así que esta herramienta funciona para hacer webinars para hacer reuniones virtuales y para dar clases seminarios talleres ¿bien? y vamos a conocer ahora las, todas las capacidades todas las funcionalidades de esta herramienta si se fijan Voy a compartir ahora, eh, escribir el, el, el enlace, aunque ustedes pueden escribir gobrunch, como está aquí en la pantalla, gobrunch.com, y mientras yo voy mostrándoles la pantalla, el que quiera ir ya creando su cuenta recomendable con eh, la universidad, correo de su universidad, el que no tenga correo de universidad puede usar su correo personal, no hay problema porque funciona, ¿bien? Pero lo recomendable es, ¿verdad? Mientras ustedes tengan eh, un correo institucional, pues u, eh, utilicen herramientas como estas vinculadas con su correo. Y entonces, yo voy a ir aquí al botoncito de Sign in, ¿bien? Y voy a, hacer, eh, voy a conectarme con Google. Denme un segundito. Para conectarme con la plataforma, con mi correo. Y esa es la pantalla, ¿ok? Y GoBrunch me permite arrancar desde ahora con un meeting sin programarlo. O yo puedo programarlo si fuera para la semana que viene o dentro de un mes. Programar, ¿verdad? Hacer un meeting o hacer un webinar. Y puedo ver los eventos que ya yo he realizado. O mirar eventos de otros contactos que, ¿verdad? que, que, que, que, que yo sigo y, no, y nos seguimos mutuamente. Yo, déjame empezar, porque hay una diferencia bien interesante. Eh, cuando es un webinar, yo como moderador soy la persona que va a controlar las funcionalidades de las pantallas, los videos, el sharing el chat, puedo apagar micrófonos y silenciar a todo el mundo. ¿OK? Por lo tanto, en el webinar, la persona que, que coordina, ¿verdad? el moderador, el que crea el webinar, es quien controla. Las demás personas entrarían como audiencia y yo, como moderador, le voy dando esos privilegios, por si acaso alguien va a presentar y va a, a realizar alguna actividad. Yo lo que quiero ahora es hacer un meeting, porque con el meeting todos eh, tenemos acceso a las herramientas. Así que voy a darle el botón amarillo. Recuerden que si es para una clase, capacitación, adiestramiento, taller, seminario, lo ideal es un webinar, pero cuando se trata de una reunión departamental, una reunión de equipo, de trabajo, lo recomendable es un meeting. Toquen meeting. ¿Okay? Cuando tocamos en meeting... Miren qué opciones me da. ¿Cuántas personas se van a conectar? Tengo 10 asientos, 72 asientos, tengo 38, 36, 409, 120 y 4. Bien, como Liz me dijo que eran 36, si no me equivoco. 65. Ah, 65. Pues miren, yo voy a escoger ahora para hacer el meeting 72 asientos, porque no, no voy a dar un número ¿verdad? fijo de, de 65. Voy a escoger aquí este, que es 72, que es lo más que se acerca, y le voy a dar al botón Start Meeting. Y ahora vamos a esperar. Miren qué chévere, es. así se ve la pantalla. <ríe> y denme un segundito porque yo los voy a invitar eh, en la herramienta aquí de GoBrunch sale eh, el asistente diciéndonos paso por paso qué es lo que vamos a hacer. Ok, ahorita yo les voy a dar el link, denme un segundito, les voy a compartir en Zoom el vínculo para que todo el mundo entre aquí. Yo lo que voy a hacer es, como soy el moderador, denme un segundito, le estoy dando al agua al micrófono y a todo, y a la cámara, ok. Y la persona, cuando ustedes entren, yo soy el moderador, así que yo me ubico en el círculo, en el área donde yo quiera. Ustedes cuando empiecen a entrar van a seleccionar uno de esos cuadritos y se sientan donde ustedes quieran. Me encantaría que, pues, que entre el, el máximo de personas posible. Deme un momentito, porque quiero compartir, en, voy a detener la pantalla un momentito, en el bloque del chat voy a escribir enlace para que entren conmigo a GoBronx. Esta herramienta, lo que ustedes entran, les voy a explicar, es una herramienta web, no tienen que instalar nada. Funciona en Google Chrome. No hay que instalar nada, solamente tener Google Chrome. ¿Ok? Miren a ver si poquito a poco, en lo que ustedes... Ah, ya veo que están activando hasta las cámaras. Todo lo que ustedes pueden hacer. Recuerden que en el meeting, ustedes, todo el mundo entra y puede tener acceso. ves Que ya algunos de ustedes ya tienen perfil y estoy viendo sus rostros. <ríe> Por favor, cuando entren a GoBranch y... Apaguen sus micrófonos, si el micrófono está en color amarillito en el lado derecho, o izquierdo de la pantalla y está en amarillo, póngalo en color azul, ahí es que está apagado, ¿bien? Para que no haga retorno o feedback. Eh, recuerden que estamos en dos canales, en Zoom y aquí en GoBranch. Pues miren compañeros, ya una vez entremos aquí en GoBranch, ya vieron que algunos de ustedes están compartiendo su pantalla, ¿ves? Como Elizabeth Borges... Y yo puedo compartir la pantalla, van a ver en las herramientas que dice Camarita al lado izquierdo, dice Cámara, dice Micrófono, dice Mute para silenciar el micrófono, todo el mundo en Mute, ¿Bien? Eh, perdón, en el micrófono, en Mute es el audio de, de aquí de GoBranch, solamente el micrófono y la cámara por favor, pero vean y cómo ustedes pueden ya, y nos estamos viendo, algunos tienen su foto porque hicieron su perfil, otros... Pueden tener un, una imagen, ¿verdad? O un loguito. Déjame verificar. Voy a subir un PowerPoint. Deme un momentito. Le doy al botón abajo de File. Para los que me siguen en Zoom. Abajo al final hay un botón que dice File. Y le voy a dar ahí. Y eh, voy a esperar en lo que mi memoria se me pone bien mala de momento. Y voy a buscar un PowerPoint. Deme un segundito. O puedo compartir un PDF también eh, y un documento en Word, un PowerPoint, cualquier documento eh, se puede compartir en la pantalla, hasta videos. Los videos son muy cargados. Déjame buscar algo que, que yo tengo un montón de presentaciones aquí. <ríe> y estoy buscando algo que tenga... Déjame ver si puedo compartir. Eso es una imagen. Ok, la imagen, si se fijan en el bloque del chat, acabo de compartir la imagen. Déjame ver. Sí, entiendo que si subo un PDF, sube el PDF en el bloque del chat. Ups, déjame un segundito. Ok, bien. Y voy a Screen. Y ahora sí puedo ver, si se fijan, el, el botoncito que se llama Screen, yo puedo descargar un PowerPoint o presentación en PDF. Los archivos y fotos se envían en el chat, en Files, que es el último botón. Puedo compartir mi pantalla, ¿ok? Desde GoBranch y puedo entonces activar la herramienta de... de uh -huh, que mostré ahorita para que se vea entonces en formato de presentación. Déjame ver si puedo subir un PowerPoint de los que tengo por aquí, que tengo un montón. En... Wow. Déjame ver si encuentro el archivo. Ok. Y buscar la última presentación que di. deme un segundito <risa> que voy a compartir un PowerPoint. Ya lo identifiqué. Eh, tiene bastante memoria. Es posible que se tarde en subir. Pero, anyway, voy a esperar. Ah, mira, está, está corriendo. Ahora ustedes van a ver en su pantalla mi PowerPoint pequeñito. Ustedes lo pueden agrandar en el tamaño que ustedes quieran tan pronto salga en la pantalla. ¿ok? Cada uno lo ve de manera diferente. Vamos a esperar en lo que lo, ya lo recibió. Ahora lo está convirtiendo en un formato que se puede proyectar aquí en la herramienta. Bien, déjame ver cuánta gente hay conectados ahora. Wow, sí, tengo bastantes compañeros, excelente. Ok, mírala, mírala aquí y ya viene ahora en camino la presentación. Ok. Ahora, esa presentación, compañero, ustedes la pueden mover, ese bloquecito lo pueden ir moviendo y lo pueden agrandar de tamaño. Bien, yo voy a cambiar las diapositivas, pero no sé si a ustedes también les sale lo mismo que a mí. Sí, entiendo que si yo cambio las diapositivas, ustedes las van viendo. Ok. Aquí el detalle es que estoy viendo que el PowerPoint, déjame ver, a menos que lo agrande, estoy viendo que el PowerPoint no queda en la misma dimensión en la que yo lo diseñé. Porque está hecho en un formato de presentaciones y me corta un poquito los textos. Así que hay que hacerlo normal. Pero vean qué interesante como ustedes pueden pasar sus diapositivas de PowerPoint mientras estamos aquí reunidos en GoBranch. Damos clase, nuestro webinar, nuestra conferencia. Bien, y vamos compartiendo las diapositivas mientras se va, se va eh, presentando, ¿verdad? Ya sea el webinar, la conferencia, el adiestramiento, la charla, el taller el práctico, la reunión, lo que ustedes quieran hacer. Okay, y yo puedo cerrar la pantalla de mi PowerPoint. Recuerden que los botones en el Meeting, ustedes lo tienen en el lado izquierdo. Tiene cámara, tiene micrófono, tiene el mute para eh, las bocinas. No es el micrófono, es el mute para que lo que la gente hable no se escuche. Tiene el botoncito de Screen para hacer el sharing, compartir pantallas. Eh, tiene un botón en caso de que tengan eh, ancho de banda bajito, se reconectan aquí a la herramienta de GoProsse. Y tienen files para subir los archivos al bloque del chat. importante, compañeros, cuando ustedes den alguna clase o algún evento, en que en vez de utilizar Meeting, utilicen Webinar. Porque entonces en Webinar todo el mundo tiene todo, micrófono desconectado, eh, video desconectado, lo que pueden hacer es chatear. Bien, eh, ¿qué otra funcionalidad tiene la herramienta? Ustedes pueden ver un segundito. Ok, si ustedes, los que están en Zoom, uh, tengo aquí que Carlos quiere ser mi amigo. Ustedes pueden invitar a cualquier persona de aquí y hacer un contacto. Le voy a dar que sí a Carlos. Y ya Carlos y yo somos contactos. Así es que eh, eso se puede hacer. Estas herramientas se actualizan constantemente. Recuerden, no comparto PowerPoint ni comparto imágenes, porque puede ser que GoBranch en, en una o dos semanas haga un update, y me cambian todo de sitio. Así que yo les recomiendo que aunque sea para jugar y practicar, entren seguido para que puedan identificar los cambios. En el lado izquierdo de uno, de apagar el micrófono. Ok. Ok. Ahí eso es lo que nos dice Oscar. Perfecto. Así que jóvenes y compañeros, ya ustedes ven una buena alternativa para hacer eventos aquí caben. 400 y pico de personas si no me equivoco aquí en go Brunch, excelente herramienta que ustedes le pueden sacar provecho ustedes pueden hacer aquí eventos con sus estudiantes ya sean con grupos pequeños de hasta cuatro personas o grupos grandes de 100 y hasta 411 espacios si no me equivoco bien y la herramienta es gratuita y les recuerdo no tienen que instalar nada, solamente crear su cuenta y abrir, abrir la herramienta de eh, Google, eh, Google Chrome para utilizar eh, eh, GoBranch con sus estudiantes y emulan lo mismo que ustedes harían en una sala de clases física con sus estudiantes y aquí eh, por ejemplo Liz eh, que hace eventos con su facultad pues puede utilizar esta herramienta para incluso hasta hacer una reunión de facultad aquí. Eh, este, si, si los espacios dan, ¿verdad? Porque no sé cuántos profesores son en, en Humacao, de seguro Río Piedra no cabe aquí para nada, que son miles de profesores, pero para recintos pequeños una reunión de facultad es como si fuera en el teatro de nuestra universidad. Miren, esta herramienta se llama Congregate, se parece muchísimo a gobronch bien. aquí hay que ver en qué navegador funciona bien entiendo que funcionan en ambos en chrome y en, y en mozilla yo lo estoy usando ahora en chrome para no tener eh, múltiples pantallas regadas verdad y abiertas pero miren y esta herramienta me permite es similar a gobronch pero aquí dice que pueden entrar hasta 20.000 personas pero no se ilusionen mucho <ríe> Eh, la herramienta estuvo en beta, creo que todavía está. Vean arriba que dice Congregate Social New y Congregate Classroom New. Esto no lo tenía cuando yo le descubrí la herramienta. Ok, si yo entro por aquí en esta versión que está, está limitada a 20 personas. Yo voy a hacer una exploración con ustedes. Yo voy a abrir, eh, primero tengo que registrarme, ¿verdad? Eh, déjame ver dónde está para el registro. Y, um, pero yo quiero mostrar, yo creo que no hay que registrarse, yo, yo no me había registrado, yo voy a tocar aquí la opción de eh, esta versión de, del, del beta eh, que dice Congregate Classroom New y voy a entrar porque quiero ver, ¿ok? Me está diciendo aquí que en esta versión beta es una herramienta de colaboración ¿verdad? y de engagement, de cómo de juntar las personas, para aprender de manera en línea bien. y le voy a dar el botoncito que dice Get Started. No sé cómo funciona porque esta es la primera vez que la voy a usar esta versión beta educativa. Así es que aprendemos todos juntos en el momento. Le voy a dar el botón Get Started. Deme un momentito. Y ahora sí me está pidiendo que haga un login. El login yo lo voy a hacer con Google, pero bien extraño. Que en vez de abrirse mi ventana de Google, eh, con, como nosotros los profesores ya nos migraron a Outlook de Microsoft, todavía yo puedo entrar, no sé por qué, desde Google, de la UPR. Y voy a entrar con mi cuenta. bien En esta pantalla yo voy a moderarlo y yo voy a escribir ahora, para tener un vínculo, voy a escribir... Eh, Liz, ¿cómo es que se llama tu, tu unidad eh, para escribir el, el vínculo? EAD, educación a distancia, la oficina educación a distancia. EADH o, o EADUPRH, algo así. <ríe> Porque, EADUPRH. Okay. ok, Ese link que yo estoy escribiendo va a ser el que yo voy a crear. class.congregate .com. Punto .live diagonal EAD que significa educación a distancia EAD UPRH y le voy a dar el botón create esta es la sala lo estoy dejando ahí para que ustedes puedan escribirlo abran una ventanita nueva de navegación de internet los que no me siguen acá en, en, se quedan conmigo en Zoom, los que quieran entrar conmigo entran todavía no lo he creado, ok? espera un momentito lo que le doy al botón create quiero que vean el vínculo que estoy ¿verdad? creando. Y esa va a ser eh, el, el enlace para que ustedes entren conmigo. ¿okay? class.congregate.live diagonal e EAD UPRH. Bien, yo le voy a dar Create porque nadie puede entrar hasta que yo oprima este botón primero de crear. Ahora cuando yo le doy Create, y le voy a escribir aquí taller. Herramientas. Ok. Bien. Le di al botoncito de Advance por si yo quiero. ¿eh? El evento va a ser público. Lo puedo programar. Bien. Y puedo. Déjame darle cáncer para que ustedes vean dónde fue que yo lo le di. Ok. En create aquí escribo el nombre. Bien, Taller de Herramientas. Público. Lo puedo programar. Puedo escribir el correo electrónico de cualquier persona. List.pagan, ¿verdad? Arroba PR. Punto 3 Ok. Listo, voy a incluir List Pagan 3 como eh, host. Y déjame ver aquí. Y también puedo incluir a cualquier, eh, por el correo electrónico, se me fue el, tu correo, Liz. Yo no le di Enter. Déjame ver, punto 3upredu Le voy a dar Enter. ya Ahora sí. Tengo que darle Enter. Y aquí puedo escribir si hay alguien que va a ser eh, presentador. Yo voy a dejar a Host, a Liz. Y vean estas configuraciones. Los hosts pueden, ¿qué pueden hacer? Ver el boletín board. Eh, ver el escenario. También le voy a marcar todo. ¿Ok? <ríe> que que pueda hacer todo. Yo le di este botón Advance. Para que me salga esta cajita. ¿Bien? Advance. Y le voy a dar ahora el botón Create. Deme un segundito. Y miren qué interesante. Ok. Ok. Bien, ok. la herramienta para los que son nuevos pueden tomar un tour. Yo le voy a dar a la like porque eso es lo que yo voy a ahora hacer. Miren, yo tengo aquí, ahora ustedes pueden entrar, voy a copiarles el vínculo, déjame darle control C y voy a escribir el link para los que me quieran seguir, voy a escribir el enlace y quieran seguirme en Congregate me puedan seguir ahora, de ahora en adelante, para entrar a Congregate y lo mismo que en GoBronch, cuando entren ustedes van a marcar el círculo donde ustedes se quieran congregar. Voy a ver si me deja añadir otra tabla, mira, cuatro, oh sí, mira, no tenemos límite de tablas aquí en esta versión gratuita, ok, voy a añadir porque no sé cuántas, cuántas mesas van a haber y lo voy a añadir 10 mesas. <risa> Y, o una no esta es una mesa de 10 yo voy de una en una ok ya están entrando voy a añadir una mesa de 10 y le voy a llamar mesa table 4 <ríe> déjame ver si la crea ok miren qué interesante compañeros ya estamos entrando veo algunos perfiles de ustedes que han entrado miren qué interesante ok como les dije la versión original que salió de Congregate solamente me permitía 20 personas congregar. Con esta opción beta educativa, que está abierta y gratuita, ahora hay que ver cuántas personas me permite entrar. Si sí, es verdad que me deja entrar hasta 20.000. Esto es lo mismo que yo puedo hacer con la herramienta eh, inicialmente de de Go Brunch que a mí me encanta y me fascina. O sea que dependiendo el número de personas que haya, ustedes les pueden crear las mesas. Aquí yo puedo cambiar el nombre de la de, de grupo 1 y le doy save. Así es que la mesa ya está identificada, le doy de nuevo el simbolito aquí de settings y esta va a ser el grupo 2. para ir trabajando. Incluso cada grupo yo les de, escribo una descripción. Aquí el tema. Van a trabajar con realidad virtual. <ríe> Bien, y así yo como profesor puedo ir organizando las mesas y los grupos con su ¿verdad? tema de trabajo que van a tocar. Bien, qué interesante. Ahora vamos, vamos ya mismo con los features, ¿verdad? Con las funcionalidades. Ok. Y grupo 5. Con el tema de que van a investigar o trabajar en grupo. Bien. Ahora bien, ¿qué, ¿qué otras cosas podemos hacer aquí? Si yo toco esta cajita, este botón de aquí del medio, yo puedo comenzar una presentación. ¿Ves? Le di ahí, me sale esta cajita. Todos los miembros en el evento van a ser invitados para ver mi presentación. Y les voy a dar el botón Create. en un momentito. Le voy a dar a lado para que se vea el micrófono y la cámara web. ¿Ok? Mm. <ríe> Qué horrible está mi, mi background. <ríe> ahí está. Y así que yo ya tengo mi micrófono abierto, la cámara web está abierta. Y tendría que probar la herramienta de. Exacto, para que se vea. La herramienta de. de... Uh -huh. Es posible que se vea aquí. Y puedo, miren todo lo que podemos hacer: puedo compartir la pantalla. Puedo eh, activar la pizarra. Bien, la pizarra. Les voy ahora a enviar el link por el chat para los que quieren entrar conmigo a la pizarra. Déjame darle stop sharing. El vínculo que les voy a compartir aquí, voy a escribir Pizarra. Pizarra digital de Congregate. Le voy a dejar en Zoom el vínculo para que ahora ustedes me sigan. <ríe> y, y voy a compartir mi pantalla del Congregate pero vamos a ver si ya pueden ir entrando. Eh, desde el brinco ya están escribiendo, míralos ahí, están los, los chicos haciendo sus travesuras. Ya, ya conocen las herramientas, ¿verdad? Los lápices, el color del lápiz, eh, el ancho, el espesor del, del lápiz, los colores para hacer los trazos, pueden escribir bloques de texto, eh, tirar líneas. <ríe> Vean qué interesante cómo con Congregate ustedes pueden, eh, incluso profesores de matemática, química, física, todo lo que, ¿verdad? Que tengan que hacer fórmulas y no hay manera de escribir esos símbolos matemáticos, ¿verdad? Pues ustedes pueden, <ríe> desde la pizarra digital, eh, hacer cualquier ecuación matemática, eh, fórmula que ustedes quieran trabajar, ¿verdad? que sea complejo y, pues ideal desde una tablet, esto sería lo ideal ¿verdad? para activar el, el lapicito digital, hay que probar a ver si desde un teléfono y de una tablet, no he hecho las pruebas, ¿verdad? no les sabría indicar si funcionan estas herramientas, lo ideal sería desde una tablet. ¿verdad? que con, con su lápiz digital para entonces utilizar la, esta herramienta de la pizarra y ustedes puedan hacer los trazos pero que, ¿verdad? Es, es maravillosa esta herramienta y fíjate, no sabía y lo descubrí esta mañana que estaba esta versión beta educa, educativa y no está limitado a 20 personas Déjame ver qué otra cosa puedo hacer aquí, porque se supone que yo pueda compartir en mi pantalla. Puedo pasar un PowerPoint, puedo pasar presentaciones. Lo mismo que ustedes harían en su, en su sala de clase. Voy a apagar el micrófono para que no haga retorno. bien. Y abajo van a ver que dice Lift Table, o sea que ustedes pueden salirse en cualquier momento de las mesas de trabajo. Hay un bloque de chat que alguien escribió por aquí, ¿ves? Ah, esto fue, no sé si es de los que están tomando la clase, pero hay un bloquecito de chat para conversar también. Desde aquí de la herramienta y puedo ver los usuarios, míralos aquí, le di el botoncito, ¿ves? Está Liz y puedo pasar la lista, Ibe Maldonado, Loida, Ana Isabel, Rosana, Juan Oscar, Jay Omar, Marcos, Víctor, ¿ves? Y, y puedo ver quiénes están presentes, déjame ver si me deja darle algún rol o algo, porque tiene... Ah, ok, eso es para yo entrar a la tabla. Excelente, yo entré a, a la tabla de, de la persona que yo marque. ¿Ven? Voy a entrar ahora acá, y estoy entrando la... Ah, excelente. Y puedo chatear en privado con Liz, que le voy a enviar un mensaje a Liz privado. Ok, y ya... Este... <ríe> Vean qué interesante, cómo nosotros podemos desde este bloquecito... Podemos, excelente, podemos ver el chat y, y ¿verdad? los comentarios que ustedes vayan haciendo. Esta herramienta está espectacular, compañeros. Todo lo que ustedes pueden hacer aquí, gratis, simplemente con un navegador de Internet y buena conexión de Internet. Pero no hay límites para cualquier evento eh, educativo, lo que ustedes quieran hacer con sus estudiantes o con equipos de trabajo, ¿verdad? Eh, eh, ya sea departamental o de alguna unidad dentro de su universidad eh, así que tienen una excelente alternativa voy a cerrar entonces y le voy a decir lift table déjame ver aquí arriba eh, si se fijan hacemos lo mismo que en GoBrunch, pasar video eh, compartir la pantalla eh, chatear hacer muchas cositas aquí Podemos ir jugando. Lo que pasa es que ya el tiempo se está acabando y me quedan 10 minutos y quiero mostrar una última herramienta. Pero entren aquí entonces en Congregate. Sáquenle provecho a la herramienta de Congregate. Está espectacular. Voy a cerrar el bloque de la pantallita de, de la pizarra. <ríe> okay. Y voy a cerrar la sesión. Le voy a dar logout a mi cuenta. Así que ya tienen ahí esta otra alternativa de congregate voy a mostrarles la última herramienta para que ustedes puedan tener eh, reuniones y sesiones y les confieso que esta es la primera vez que lo voy a usar en un taller así que voy a explorar con ustedes no sé eh, si está en beta o si ya está en una versión con limitaciones eh, porque la encontré hace unos días yo dije yo quiero enseñarla en el taller eh, que voy a dar eh, para la UPR de Macao. así es que aquí les voy a compartir la dirección, se llama cumospace.com. Estas herramientas yo lo dejo como alternativas a, a lo que es, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero alternativa a, uh -huh, ustedes pueden usar Camtasia o pueden utilizar, yo uso Loom, L-O-O-M. Loom me permite grabar lo que yo estoy haciendo en mi computadora. Todavía no he visto una herramienta que sea así de interactiva, ¿verdad? Donde se comparte mi webcam y la presentación de PowerPoint. Esa es aparte, ¿verdad? Y, pero si ustedes quieren de manera pues, grabar sus micro cursos, micro sesiones o micro contenidos, utilicen herramientas ya sea GoBranch o, o, o la que les mostré, Congregate, pero también pueden grabarlo, ¿bien? Pueden grabar sus presentaciones de PowerPoint. Eh, de, en sus computadoras. Voy ahora a entrar y voy rapidito con esta que me quedan 10 minutos. Eh, no sé si Liz me dé unos minutitos más por si acaso nos extendemos porque sé que algunos profesores pueden tener clases pero si me puedo extender 5 o 10 minutitos no hay ningún problema. Como <coughs> eh, Space es una herramienta para trabajar en grupos. Yo voy ahora a darle el botón aquí que dice Get Your Space Vamos a darle ahí. Ya yo tenía un espacio creado porque tengo, ¿verdad? Y creé mi cuenta. Eh, y voy ahora a darle un espacio nuevo porque quiero eh, probar. ¿Ok? Déjame ver algo. Ah, no tengo espacios todavía. Vamos a crear el espacio nuevo. Miren, cuando ustedes van a crear un espacio nuevo, es un espacio virtual que emula diferentes áreas. Yo puedo escoger ese living room que están viendo ahí ese espacio. Puedo seleccionar una oficina. Miren ahí el, cómo se ve, ¿verdad? El, el, el ecosistema, el ambiente virtual. Puedo escoger un bar. Aquí sí podemos beber y conversar sin que no, se nos pegue el coronavirus y sin que el gobierno nos cierre. Podemos usar eh, un bar, ¿verdad? Eh, en el techo. <ríe> Al aire libre, podemos usar un Student Center, ese me encanta, yo creo que ese es el que voy a usar. Bien, Student Center, y puedo usar el último, eh, una mesa ya preparada con la ocasión de acción de gracias, por si acaso ustedes quieren reunir y hacer una, una fiesta virtual. <ríe> yo voy a usar el de quiero probar el Student Center, a ver. Miren aquí la, la opción abajo que dice y no lo voy a tocar porque tengo gente de otras universidades. Pero si ustedes lo quieren eh, hacer una actividad exclusiva, te está diciendo que ustedes pueden que, hacer que este evento sea exclusivo para los usuarios que tengan correo upr.edu. Yo no lo voy a hacer porque tengo gente de Albizu, tengo gente de México y de otros países para que todo el mundo pueda entrar. ¿Qué me falta? Escribir el nombre. Voy a escribir el mismo para que no... no EAD UPRH. Bien. Esta es la dirección que ustedes entrarían. www.cumospace.com diagonal /E EAD UPRH. Educación a distancia, Universidad de Puerto Rico en Humacao. EAD UPRH. Bien. Y este es el espacio que yo voy a crear ahora. Le vamos a dar Save. Vean el link para que lo anoten y puedan navegar en la página web cumospace.com diagonal EAD UPRH y le doy al botón de save. Vamos a ver qué pasa. Bien, ya está el espacio y si se fijan me da la alternativa de que puedo personalizar el espacio. No lo voy a hacer ahora por el tiempo, pero ustedes jueguen poquito a poco. Esta alternativa de personalizar, que si es que puedo mover elementos o crear mesa, poner masilla, entiendo que debería hacer eso. Yo quiero entrar para que ustedes entren conmigo. A ver cómo, cómo es que esto funciona. ¿Okay? Voy a permitir el micrófono, voy a permitir la cámara. ¿Okay? Ya entré y le voy a dar aquí el botoncito de Join. Ahora yo voy a cambiar. Me están llamando por el teléfono y no puedo contestar. Para los que me quieran seguir, bien, este es mi perfil de Twitter, edumorfosis, para los interesados en seguirme, ya hay gente que entró, ok, y usted puede moverse en el área donde quiera, déjame ver cómo apago mi micrófono, para que no haga retorno, activen su cámara, pero por favor apaguen su micrófono, se los voy a agradecer, ok. Entonces, ustedes, según estén en el, en el ambiente, <ríe> miren qué interesante cómo yo puedo manejar con el ratón la visibilidad. Esto es un zoom out y un zoom in. Ok. Esto es explorativo, gente. Aquí estamos todos aprendiendo. Miren todo lo que tienen. Puedo apagar mi cámara de video. La puedo activar de nuevo. Voy a apagarla. Eh, Ustedes pueden hacer lo mismo, apagar y encender sus cámaras. Me gustaría verlo. Eh, está el botón de silenciar el micrófono. Lo apagué para que no haga feedback. Está el megáfono. El megáfono es que lo que yo hable a través del megáfono, todo el mundo lo va a escuchar. Puedo compartir mi pantalla ¿eh? y puedo ver cuántas personas están conectadas. Podemos chatear, podemos ver cuántas personas hay. Vean todo lo que se puede hacer aquí en la sala eh, de manera virtual con compañeros de trabajo o estudiantes. Y ustedes se pueden mover al área de trabajo. bien Eso significa que si yo me muevo a un área de trabajo, los que están bien lejos de mí van a escuchar bajito o no, van, no me van a escuchar hablar, porque tiene perspectiva de audio. ¿Bien? Estoy escuchando cómo están entrando más personas. <ríe> Excelente. Qué bueno. Aquí a Cumo Space. Voy a desactivar el micrófono. Hola. ¿Cómo se escuchaba el audio por Como Space? Voy a apagarlo de nuevo para que no me haga retorno. Podemos chatear. Ok. Y, y puedo enviar mensajes privados también en el bloque del chat. Y lo mismo que hicimos en GoBranch, lo mismo que hicimos en Congregate, lo mismo podemos hacer aquí, trabajar en equipos, trabajar en grupos, movernos, desplazarnos por el área que nosotros queramos para trabajar y, y sentarnos. Así que vean qué interesante todo lo que ustedes pueden hacer con estas herramientas tecnológicas gratuitas para congregarnos en grupos.